Tener nuestros bienes, nuestros ahorros, por qué no, nuestros recuerdos seguros. Es lo más importante, es lo que todos queremos. Y hoy te vamos a presentar una nueva opción de Valersa. Cajas de seguridad, cajas de tranquilidad. Mira. El hombre definitivamente tranquilo. Fíjate bien, él sí que está tranquilo. Lo ves tranquilo porque tiene seguridad electrónica monitoreada y área de reconocimiento facial. Se ve tranquilo porque tiene un sistema de llaves únicas y su propia sala de firmas. Lo ves así de tranquilo porque tiene cochera privada y atención personalizada en horario extendido.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 Y todos queremos estar tranquilos, todos queremos resguardar esos bienes, ¿por qué no? Esos recuerdos que tenemos de toda la vida. Y para conocer más detalles acerca de estas cajas de tranquilidad, tenemos el lujo de presentar al presidente de Valerza, el ingeniero Leonardo Villanueva, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias ¿Cómo por anda? por invitarme. Gracias por acompañarnos. Bueno, la primera vez acá acompañándonos. Sí, y teniendo que ocupar un lugar que también ocupan muchos, muchos miércoles, Pablo, Diego, Belén, así que bueno, muchas gracias por esta, por esta invitación. Pero nos trae una, una nueva opción, ¿no? Un nuevo desafío también. Sí, realmente estamos muy contentos eh, en lo personal y en lo y en lo empresarial, estamos muy felices de, de poder presentar este, este nuevo producto. Es un, es un proyecto que venimos soñando hace muchos años, este, más de cinco o seis años que venimos este, pensando en esta, en esta posibilidad. Eh, construir un sistema de cajas de seguridad no bancarias es un desafío muy grande porque requiere principalmente encontrar un lugar adecuado. Uh -huh. Hay que construir un tesoro. Un tesoro es una, una infraestructura este, muy, muy importante de hormigón, de acero, claro. de... de, de bueno, ustedes vieron la puerta en, la, en las imágenes, digamos, entonces encontrar un lugar que pueda, que pueda soportar esa, esa infraestructura no es fácil y por eso nos llevó tanto tiempo encontrar este, el lugar adecuado. Y, y bueno, finalmente pudimos, pudimos hacerlo hoy en un lugar que creemos que es muy adecuado para este tipo de servicios, cerca en el centro de la ciudad. Eh, por razones de seguridad no, no pre preferimos donar la dirección, pero todos nuestros clientes la van a ir conociendo. Claro. Y, y en, este, en este servicio priorizamos principalmente... La, la seguridad y, y bueno nuestra gente de, de marketing tuvo la, la muy buena idea de llamarle cajas de tranquilidad y creemos que esa es la ese es el valor que transmite tanto tanto esfuerzo en infraestructura en tecnología así que bueno ese es, ese es un poco lo que ...lo que hoy les venimos a contar. Lo, lo nombraste, la tecnología ¿no? que tiene ahí en el video de presentación, veíamos eh, el reconocimiento facial... ...bueno, todo esto que se fue implementando también para que la persona que quiera dejar ahí sus bienes... ...pueda sentirse realmente tranquilo, ¿no? Exacto. Este es un, un producto que no existe en nuestra región, digamos, en el NOA y en el NEA no hay este producto disponible. Eh, y, para, y para poder complementar la infraestructura, que es el hormigón, el acero, ustedes estaban viendo ahí algunas imágenes, eh, hemos superpuesto a esa, a esa, a esa infraestructura eh, física, digamos así, una, una plataforma tecnológica que va desde el control de acceso, con un sistema de control de acceso israelí, que se usa hoy en aeropuertos y en, y en lugares de, de máxima seguridad que nos permite hacer, además de un acceso rápido, un reconocimiento facial. Entonces, combinar la velocidad de acceso al lugar con la seguridad en cuanto a las personas. Estos, estos sistemas, además de reconocimiento facial, a, habilitan le, la, las puertas de acceso y nos permiten hacer un, un traqueo de todo, el, de todo el movimiento dentro del, del espacio seguro. ¿no? Con lo claro. cual, le agregamos a la, a, la, a la caja de seguridad que uno puede ver en un banco, digamos que estas están hechas igual o mejor que en un banco, dado que, como dice el spot, esto es así. Hemos seguido las normas del Banco Central para la construcción de tesoros. Uh -huh. El Banco Central, si bien a nosotros no nos obliga por, por no ser una entidad bancaria, uh -huh. nosotros hemos sobrecumplido estas normas y hemos puesto en, en, en, en funcionamiento un sistema que tiene las mismas características o mejores. Y agregando, creo yo, algo que para nosotros es muy importante, que es la calidad en la atención, un lugar personalizado, un ambiente cómodo, claro. este, uh -huh. que por ahí hoy... Los, los bancos no, no tienen esa posibilidad en virtud de que, de que bueno, el banco se ha vuelto un, un lugar más amplio en cuanto a servicios y esas cosas. ¿no? Eh, ingeniero, eh, venimos viendo eh, el gran crecimiento que viene teniendo Valerza, realmente ha sido increíble en estos últimos años, eh, cómo ha crecido la cantidad de gente que ha ido y ha confiado eh, en Valerza, pero sin duda es que esto es da, dar un paso más, ¿no? Es algo novedoso, usted recién justo se le iba a preguntar, pero usted lo decía, es algo nuevo que, que acá en Jujuy no, no se ofrece. Digo también... ...brindándole una herramienta más a la gente que ha confiado en ustedes, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber podido acompañar este, el crecimiento de la empresa con, con este producto... ...porque creemos que da un salto de calidad, nos pone en otro Ajá. lugar... Eh, ...nos da la posibilidad de, de acercar la custodia de los valores... ...que a veces no es necesariamente dinero, por ahí algunas veces sí... ...pueden ser objetos de valor, objetos que tengan algún valor sentimental... ...entonces uh -huh. amplía la gama de, de, de oferta que tiene la uh -huh. empresa... Y, ...y nos da la posibilidad de traer un servicio... ...que si bien en otras provincias está funcionando... ...en Córdoba hay algunos servicios... Eh, ...en Buenos Aires también... Eh, en, esta, ...en nuestra región todavía no, no hay ninguna... Y, ...y bueno, vamos a tener la posibilidad de tener más de... ...en, este, en, esta, en esta etapa inicial más de 600, 600 cajas disponibles... Bien. ...y en un crecimiento posterior más de 1000 uh -huh. ...con lo cual eh, entendemos que es una oferta que la, que la ciudad merece... ...que la ciudad uh -huh. va, poder, va a estar muy, muy contenta de, de recibir... Este, porque hay también una necesidad y hay un, algún faltante también de, de, de demanda, en cuanto a, de oferta, Ajá. perdón, en, en cuanto a las cajas de seguridad. ¿no? Y respecto, por ejemplo, a los clientes que ya tiene Valerza, pueden acceder a las, a las cajas de seguridad. Pero, por ejemplo, si eh, yo, que por ejemplo no, no, no he hecho ninguna inversión o no, no soy cliente de Valerza, quiero acercarme y quiero acceder a una caja de seguridad, ¿cómo tiene que hacer la gente? Por supuesto que cualquier persona que desee una caja de seguridad lo puede hacer. Eh, porque es un, un servicio que está disponible para, para, independientemente de si, de si uno es inversor o no en, con nosotros. Uh -huh. eh, la, la verdad es que además de las cajas, vas a, como, como cliente vas a tener la posibilidad de hacer operaciones financieras o, um, o inmobiliarias o compra-venta uh -huh. dentro del lugar. Lo cual la sala de firmas que aparece ahí como un servicio adicional, uh -huh. vas a tener la sala de firmas y vas a tener la cochera, una cochera privada a disposición en el caso. Con lo cual, eh, de alguna manera, es toda una oferta de, de servicio junto con la caja de seguridad. Y sí, claro. por supuesto, cualquier persona que quiera que quiera Puede suscribir a la caja uh -huh. tiene un contrato mensual, este un servicio mensual que, que, que realmente creemos que es, es muy competitivo en cuanto a, a, a los montos. Y, y, para un servicio que es, es, es realmente, o lo hemos diseñado con, con la mejor estándar de calidad, ¿no? Uh -huh. Exactamente, y que apuesta a que estemos tranquilos, ¿no? Hoy en día que, que vivimos tan preocupados por todo y, y con tanta inseguridad y con tantas eh, Cosas que nos pasan a todos. Eh, es muy lindo que podamos apostar a la tranquilidad, a que tengamos nuestros bienes seguros. ¿Cómo tiene que hacer la gente? ahí ahí, vemos. Bueno, nos un llaman mail. al 388-5100-382 a www.valerza.com.ar/barra cajas de tranquilidad. Ahí está. Que Ajá. es el, el, la, la web donde se pueden, incluso no solo pueden consultar, sino que más pueden reservar una caja. Nuestro equipo comercial va a estar disponible para, no solo para, para comercializar las cajas, sino también para explicarlas, para contarlas. Okay. Es un, un servicio que por ahí alguna gente no conoce, eh, o que nunca se animó a tener, uh -huh. o que por ahí para tenerla tenía que acceder a un, vía un banco. Entonces me parece que en esta esto hace pone el servicio mucho más cerca al gente, lo pueden lo pueden este, suscribir con tarjeta de crédito. Realmente creo que va a ser una cosa sencilla pero con toda la robustez que un producto de estas, de estas características uh -huh. necesita. ¿no? Perfecto, y lo decimos siempre, estas charlas las pueden encontrar también a través de las redes sociales, la gente ya está acostumbrada también a, a indagar en Facebook, en Instagram, para preguntarles y consultar. ¿no? Por supuesto, las redes sociales se han vuelto un canal indispensable para nosotros, los chicos le ponen mucha atención a eso, así que vamos a estar felices de que nos, de que nos consulten y, y poder atender y, y también aprender... Eh, ...de que, digo, es un aprendizaje para todos poder dar un servicio que en Jujuy no existe, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que uh -huh. nos pone, nos, nos recupera un poco de nuestra identidad... ...y nos, nos hace ver que es posible innovar, que es posible hacer cosas nuevas... Este, con todo el esfuerzo que esto significa, pero, pero realmente va a ser un placer hacerlo. Y esto también pone un paso adelante a Valerza, ¿no? que viene creciendo todos estos años, siempre lo resaltamos, una empresa jujeña de confianza que es reconocida a nivel nacional y también internacional y la tenemos aquí entre nosotros. Hemos hecho un esfuerzo grande para, para poder ser este, excelentes en lo que hacemos y cada uno de nuestros colaboradores así lo entiende, así que bueno. Este es, estos son un poco los frutos de, de ese esfuerzo de, de, de varios años de sostenido. ¿no? Y se nota la confianza de la gente también, ¿no? porque apuesta, va, pregunta, se ha interesado en el tema. Eh, la verdad que, que la, la confianza que tiene la gente también hoy con, con Valerza es, es, es importante. Sí, nos halaga y, y para el Grupo Villanueva eh, el valor de la confianza siempre ha sido importante. Todos nuestros negocios tienen fundamentalmente el valor de la confianza metido adentro. Queremos ser confiables para, para todos nuestros clientes, para toda la gente que toma nuestros servicios. y y sin duda que ese es uno de los valores de nuestro grupo y, por supuesto, de Valerza como una empresa integrante. Te agradecemos, Leonardo, esta visita. Ojalá que, bueno, se repita. Bueno, voy a ver. Es, es difícil la competencia. Sí. Los chicos tienen... Si entran en la ronda de... Voy a, en la ronda, voy a pedir un lugar en claro la ronda y, y, y, y, y voy viene, a preparar ya un algún regalo, regalo, alguna cosa. Mirá qué Pablo. Libros. Sí, sí, sí, sí. Y, bueno, Diego ha tocado el saxo acá en vivo. Sí, lo he, visto, sí. lo he visto, lo sí. no, he visto. Tiene la vara, como usted decía. Muy alta la vara, muy, muy alta. alta la vara y la verdad es que les agradezco personalmente la atención la diferencia con la que nos tratan cada vez que venimos. Gracias, gracias por la visita. Y ustedes que están del otro lado, ya saben, valerza con estas cajas de tranquilidad, cajas de seguridad, para poder acompañarlos también en su vida cotidiana. ¿Hacemos una pausa?